Eh, track grouping matrix bueno esta es la misma partecita se encuentran dentro de la misma ventana del enrutamiento de nuestros envíos en el enrutamiento de audio se encuentra en la misma ventanita solo que seleccionamos en esta en los grupos ¿Qué son estos grupos bueno estos grupos vendrían a ser Configuraciones que nosotros podemos hacer con nuestros track. Digamos. Ya aquí me estoy metiendo en terrenos extraños para los nuevos, pero bueno, voy a tratar de, de ver si puedo dar, explicar a qué pueden servir estos grupos. Nosotros creamos grupos. De tracks, por ejemplo, yo quiero que este track controle. Si yo muevo el volumen. De este me mueva también los volúmenes, por ejemplo, de estos dos. ¿sí? Entonces nosotros creamos una serie de grupos eh, de, de masters y de esclavos, por así decirlo, para, para tener bajo comando varios tracks por medio de una sola. Entonces estos grupitos que vamos haciendo se nos, nos facilita ese tipo de, de, de trabajos. Bueno, yo ahorita no, no voy a hacer eso porque me requeriría mucho tiempo. Simplemente para que sepamos que estos grupos sirven para controlar, para crear tracks y controlar, poner de esclavos otros, otras pistas. Track Manager. Bueno, este Track Manager seguramente va a ser un amigo fiel aquí en, en Reaper porque es una forma de ir intuitiva, de ir rápido a, a ahorrarnos un trabajo de varios trabajos por ejemplo, la cuestión de los colores ¿Sí? yo puedo abrir esta ventana de acá e ir cuadrando los colores que quiero pero lo puedo hacer también desde Track Manager ven que aquí en la ventana de la izquierda tengo los colores de esos de, de, de mis track por ejemplo a este yo le puedo ir a cambiar el color que es el Re -Synth. Re -Synth. Le puedo pudiera ya cambiar el color bueno lo coloco de este si sí. puede hacer otras cosas como por ejemplo que es lo que más me interesa en este momento explicarles es que nosotros a veces cuando tenemos muchos bueno voy a cerrar esto aquí Crear un poquito más de visualización y vuelvo a abrir mi Track Manager. Eso es. Sí. Tengo estas series de puntos. Estos punticos aquí al frente de los track. Tengo aquí arriba que me dice TCP y MSP. Esto vendría por Track eh, Control Panel y Mixing Control Panel. Entonces, ¿qué hacen estos punticos? Estos punticos, los que están visivos, quiere decir que se, se pueden visualizar dentro de estos paneles, o sea dentro de esta, de este segmento de edición. Si están estos punticos, quiere decir que los puedo ver. Si están los punticos por este lado, en el mixer, quiere decir que los veo también en el mixer. Voy a abrir el mixer. Eso. Entonces quiere decir que los veo. Si yo cojo por ejemplo la batería, esta, digo bueno, ya quedó bien dentro de mi proyecto, ya no me afano más, dice sí, me quedó bien. No necesito visualizarla más. Entonces simplemente le hago clic aquí y ya no la veo más. No la veo más dentro de, de la parte de edición. Pero la sigo viendo aquí dentro del mixer. Que no la quiero ver dentro del mixer. Fum, listo. Ahí me la quito. Me la quito de encima. Entonces es una modo, un modo de visualizar lo que queremos y lo que no queremos. Esto resulta también muy, muy útil voy a colocarles un ejemplo aquí de lo que son vendría a ser los MIDI's antes de que me empiece a enredar sí porque bueno si sí, hagamos este ejemplo porque es yo sé que es muy útil voy a dar clic derecho voy a insertar un template sería una plantilla de algo que que cree que cree con anterioridad Primero extract template, eso. Vamos a colocar este diamante. A ver, conjunto contacto. Uy, me lo dio rápido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Voy a colocar los... los tracks pequeños. Voy a cerrar un momentico el, el mixer. Y tengo este arrume, como se dice en mi tierra, de tracks. Pero hay una cuestión. Bueno, déjenme pre... Eh, Anticipar una cosa aquí de presentación. Aquí tengo en este track, voy a hacer clic derecho, clic normal aquí, y me presenta este, este instrumento virtual, es Contact de Native Instruments, si alguien no lo conoce, es un, es un instrumento virtual que nos permite importar eh, samplers. Vendrían a ser instrumentos reales grabados en vivo, nota por nota y con distintas articulaciones que después podemos eh, reproducir a través de, de las lecturas de los midi de las escrituras que nos, nosotros vamos a poner aquí entonces nos, nos reproduce esa información vendrá a nuestro, a nuestro instrumento virtual y este instrumento virtual sacará los sonidos dentro de distintas salidas entonces por ejemplo en este caso yo lo tengo así eh, el MIDI 1, MIDI 2, MIDI 3, después yo les colocaré de acuerdo al instrumento que abra o a la articulación que abra, mm, me saldrá, por ejemplo, el MIDI 1 me saldrá por, las, por, este, por, el, por la salida esta que tengo aquí, KT, bueno, 1, el MIDI 2 me saldrá por este KT 2 y así. Entonces, ¿para qué toda esta cuestión? Bueno... Que yo prácticamente, cuando estoy trabajando en la edición, yo no necesito estar viendo aquí, no quiero ver el sonido de las salidas. sí Entonces yo lo, lo quiero obviar. Prácticamente entonces abro mi Track Manager y le digo, bueno, yo lo quiero ver en, en mi Mixer, pero no lo quiero ver aquí en mi edición general. Entonces aquí, simplemente lo que hago aquí es seleccionarlos y quitarles el puntico que es de la visualización y me quedo solamente con mis MIDI después si quiero ir a retocar pues voy al mixer ¿Sí? si quiero ir a, a retocar lo que son la pan -a panorami panoramización <risa> o los volúmenes o cualquier otro tipo de efectos que le queramos añadir extra entonces abro mi mixer y aquí me siguen apareciendo los MIDI, sí. Bueno, aquí ya tengo los, los, las salidas, sí. Pero tengo aquí estos es de color más clarito, que son mis MIDI. Y prácticamente aquí sería, sería inútil tener estos MIDI, porque no me presentan ninguna forma de onda ni nada. Simplemente me sirven para escribir mi música. Entonces me está ocupando espacio en el mixer. Yo les digo quiten de ahí, hijos. Entonces, ¿cómo le digo quiten de ahí? O oh ahí ya empecé cómo hago para quitarlos simplemente me voy aquí sé que están en esta parte entonces los empiezo a deseleccionar para hacerlo más rápido entonces mantengo clic oprimido fun. y ahí me los desaparecí y me quedé simplemente con los track de las salidas para poderlas visualizar bien entonces esta es una forma de tener en orden nuestro proyecto. De tener una forma visiva. Adecuada. Para que no nos. No nos enredemos con tantos tracks. Bueno. Aquí después tenemos. Eh, FX. Que vendría a ser la cantidad de. De efectos que hay en los tracks. Eh, bueno. Las otras opciones. Yo creo que dedicaré un apartado también. Para. Para track manager. Porque. Es muy interesante poder eh, operar bien esta, esta herramienta.